Ya estamos de vuelta a lo que es los Sobroso, Néstor Fro, la realidad de Bessel Boss. Era que estaba en el live ahorita. Señores, nosotros estamos haciendo el live del pueblo a las 3 de la tarde, todos los días. Eso es el recorrido con la Policía Nacional y el COBA, eh, viendo donde no se, vea, no se venda bebida. Como ustedes saben, eh, está prohibido hasta el miércoles. Vender bebida a partir de las 3 de la tarde y consumirla en lugares públicos y privados. Y nosotros estamos ahí eh, para que haya transferencia, transparencia. Transparencia. En, en lo que es el recorrido. Ya ustedes saben, sigan la página Néstor Flow, Papá Tarima en Facebook, la fanpage. Ustedes a seguir, le mandamos la notificación. El Alfa quiere un soberano solo por participar. Señores, ¿eh? El, la comunicadora y locutora Ivonne Peralta reveló que el popular artista urbano, el Alfa, podría no presentarse en los premios soberanos 2021 debido a que exigió una estatuilla a la producción del evento. De acuerdo con Peralta, quien integra la producción de la premiación, no había ningún problema respecto a la coordinación con el intérprete hasta que le solicitó a los organizadores que le aseguraran que ganaría una categoría Asimismo, la joven apuntó que la producción del evento no tiene nada que ver con la Asociación de Cronistas de Arte, responsable de elegir los ganadores. En tal sentido, aseguró, no se presentará en la premiación debido a que la producción declinó la solicitud del artista porque no pueden garantizarle eso. Yo, mira, si eso es cierto... Sí, porque hay que ver si es verdad, porque eso está como muy ridículo sí. realmente. Está muy Ay. chicle. Está muy chicle. Yo tengo aquí el audio, ¿verdad? De las declaraciones de Ivonne Peralta a, a, explicando todo esto que ha pasado con el Alfa. Vamos a escuchar ahí un poquito. Bueno, vamos a escucharlo aquí en... en ¿Verdad? En, en estudio. Noticias y hoy las es... no, no, no, no. Eso se ve muy chicle, Alfa. Eso está pecho. muy chicle. Mira, eh, es eso? yo secundo lo que es el, el nagüero ahí. Que ella no tanto sea verdad o mentira, porque yo no puedo afirmar nada, pero se le ve a ella el deseo como de, como de hacer quedar mal al alfa. Sabe que el alfa tiene muchos seguidores, pero también tiene muchas personas en contra. Yo lo que digo que se confundieron, pienso yo, mi pensar, que no estoy diciendo que una cosa sea así, sí. que él pidió algún reconocimiento porque no va a ir de balde. Sí. Como se le hacen a. A los artistas internacionales. Claro. Mira. Un, un sangre especial. Sí, un, bueno, mira ya soberano. Un soberano no. especial por su trayectoria, por el momento que está viviendo el Alfa, el jefe. Seguro fue eso. Y esta dama quiere venir a empañar. Empañar la, la carrera y ese tipo de La cosas. carrera y la exigencia que tiene el Alfa como artista. Porque el nagüero ahí le dice, pero eso ha pasado otras veces. Entonces, uh -huh. ahora quieren venir. A, a como empañar esa exigencia. Seguro el, el equipo del Alfa, porque no el Alfa no coge teléfono, el equipo del Alfa le exigió algún reconocimiento. Sí. Eh, el artista destacado en el exterior, claro. algo así, porque no puede ir a, a ocupar una silla. A ocupar así, de valla, así. No, años, y se sabe, yo creo que está nominado en alguna categoría, ¿verdad? Yo, y es seguro que esa categoría la va a ganar. O sea, que, claro, no, o sea no, que... no, yo no creo. <ríe> la verdad que... No, no, no. Porque que se ve muy chicle, que, que, que el alfa exigiendo cuando él es el, exigiendo el, el boss. Exigiendo un premio. Y que si el, no le garantizan que gane un premio, no se pues Yo creo es que el, fue algún reconocimiento, no, no, pienso no, yo. No, el alfa no puede exigir nada porque él está claro de él. O sea, el alfa no puede ir. Y que no, eso, mismo, eso mismo pienso yo. O sea, el alfa no, no... El, el alfa ya está en un nivel de que no está para exigirle premio a nadie. No. Ni, nada, ya el alfa es... Si, te, ya, si yo lo te llamo es porque... Merezco estar ahí. Claro. O sea, si, si aquí van a hacer un premio, qué sé yo, de eh, lo que sea. Como dice Cherry, eso está raro. Y queremos al Alfa, porque el Alfa ha, ha, tenido, ha, tenido, ha tenido su éxito, claro. su trayectoria, se ha destacado. No, el, no el Alfa creo que sea así. Que la, la joven la veo como muy pic, como una picardía rara, como algo. Mm. No, no creo que. Tiene algo en contra no, ya tiene, ve, ve, ve. Tiene, Quien tiene que hablar eso es René Brea, que es el productor de los soberanos. Claro. Y aclarar eso. Y, y desde el equipo de, de. Y yo creo uh -huh. también. Del equipo que de. Eso se este maneja. Uh -huh. Digo, ya lo dijo que no le importa nada. No, me metí al medio, ya lo dijo. Sí. ¿Me entiendes? son cosas que tienen que manejarse callado, yo pienso, como en. Eh, pero aquí el dominicano es una cosa increíble. Ella pensaba como su sonido. Como sí, un es. sonido. Y está, y está, tiene un sonido. Se está hablando de eso en, la, en las redes sociales y en la palestra pública. Pues ella logró su... su Aunque log claro, el Alfa lanzó su video. canción hoy con Becky G, ¿verdad? Becky o sea, G. Eh. El Alfa está trabajando mucho, señores. Sí. Pero pero aquí, o sea, para... ¿Verdad? Eh, la cuestión es que de, desde el desde el equipo del Alfa tienen que venir una respuesta y aclarar, ¿Verdad? Sí, junto sí. con el equipo de René y aclarar esta situación porque entonces recuerden los premios soberanos son de ya de proyección internacional sí. o sea a nosotros el soberano a nosotros no okay, tres pitos pero ya a nivel internacional que es a donde se quiere vender el premio soberano otros verdad eh, organizadores de premios ven eso y, y quieren y, y piensan en el Alfa y dicen oh pero el Alfa es así